Quiero verlo en la esquina de donde yo paro allá discutiendo a ver si ellos discuten de verdad En un infarto le va a dar Señores, nuevo horario del toque de queda Dale Ricardito David dale, dale. Dale, dale. Dale, dale Ya está Ricardito El gobierno dominicano anunció hoy la flexibilización en el toque de queda en vista de que han visto una reducción de la curva de contagio. Entonces, por hoy hubo... Reducción en la curva de contagio en República Dominicana en las últimas semanas. Ni Moesa la para, le lleva a ellos. Raquel Peña, vicepresidente del país y a cargo del Gabinete de Salud, informó que el toque de queda será... De siguiente manera, lunes a viernes, en el horario de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, se tendrá la gracia, que no es resultado para nada, la gracia del libre tránsito hasta las 10 de la noche. Los sábados y domingos del horario del toque de queda será de 5 de la tarde, 5 de la mañana, con una gracia del tránsito hasta las 8 de la noche. Las nuevas medidas estarán en funcionamiento desde el miércoles 27 de enero y este lunes 8 de febrero anunció la vicepresidenta, nuestra amiga Raquel, las nuevas disposiciones están contenidas en el decreto 037-21, firmado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, cariñosamente Luisito, como eh, tenemos ese, esa, Ahora, ese tipo bien, de confianza. Eh. Por supuesto, las redes sociales hirvieron en debates y demás sobre este horario. Le voy a dar mi opinión, no, Gusto. Que hacer una pregunta. Gusto o no le guste diga pinta. Hay gente que se alegra por eso. Y hay gente que no. Bueno, bueno miren. Antes no lo querían. antes no, Todo el mundo quería que lo pusieran así. Ahora nadie lo quiere. Porque lo Ahí está bien. también lo que, lo que puede estar abierto y lo que no. Ayúdame muchísimo para acá, flaco, para yo poder leer. ¿Eh? Los bares, le dieron bares y terrazas, le dieron eh, con un 60%. Por sí. Ay, Dios. Ay, 60 por 60% fue. Y mi pregunta ¿Cómo van a saber yo ¿Eh? cuando un Los 60 restaurantes podrán recibir 60% de la capacidad con menos de seis personas por mesa. <risa> <risa> los fines de semana, y se hará, eso lo dijimos ya, los bares colmadones también podrán recibir clientes hasta un 60% de la capacidad. En la rueda de prensa se anunció que. Que en estas semanas se estarán anunciando <risa> la vacunación, el plan de vacunación. Yo le pido a Dios que nos coja confesado, como dicen los mayores. Que el Señor nos ampare porque la gente se ha enfocado mejor en la bebida que en otra cosa. Hay que ser bueno. Eso así, ahí está los horarios, lo que puede estar abierto y lo que no. Eso es aquí en República Dominicana. Eh, yo creo que el gobierno debe buscarle otra vuelta a, a, a los pequeños empresarios que han sufrido esto. Pero la gente con seis, ¿no? Pero, sí. Normalmente lo que salen son cuatro bebés que se ponen loquísimos. ¿Eh? <risa> eh. Es decir que hoy Hubo una cifra alta de... Y va a seguir subiendo. 14 muertos Mañana va a haber 18 muertos Va subiendo, es decir, que el toque de queda está quedando como obsoleto. Eso como que no es. Ahí están los twitters Queríamos el toque de queda los sábados y domingos de las 7. Complacido. Dentro de un par de semanas viene y dicen que lo ponga 24 sábado y domingo. Lo espero sentado. Dice oh, Alex. Amen. Ahí están los twitters que no, no está muy de acuerdo la gente. Vamos a sacar varias llamadas. ¿Qué ustedes creen? Varias llamadas. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con los nuevos horarios del toque de queda? Yo no estoy de acuerdo que quiten eso. Vamos a ver, vamos a ver. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con la decisión que tomó el gabinete de salud? Comandando la tropa, nuestra amiga... De Raquel no pedía. De, sí. ¿Eh? de noche no se anda a pie, de día así. Es que de noche se agrumela la gente, se agrumela mucho, tú sabes. Ah? Con el teteo, el, teteo. el teteo. No hay control. O sea, la noche. Porque de día están trabajando. En algunos amigos. lugares. Sí, claro. Algunos. Está. Porque aquí en Macorís solamente en algunos lugares hay toque de queda. Claro, eso, eso es así. Porque en alguna urbanización no, no hay toque de queda. Tú sabes que, no entran para allá. Que si enfrentan un enfrentamiento, ¿eh? Los barrios no entran. Es afuera, dama. Afuera solamente. 809 725 0505 está usted de acuerdo? Chach, yo compré una almohada. La... Una almohada. la misma ruta, viejo. No <tú> bien, No es la Ya, ya le saben el truco. Por aquí no baja, que cuando viene a ver vienen subiendo. Vámonos por otra calle. <tú> es así que le dicen. Señores, yo... Voy a dar, voy a dar mi opinión, espérate, espérate, vamos, yo voy a dar mi opinión, yo no estoy de acuerdo con ese horario, yo no estoy de acuerdo con ese horario, ni con alguna medida. ¿por qué? Porque ahorita van a tener que ponerlo de nuevo para atrás, deben enfocarse en la medida sanitaria, la medida en la calle, y trabajar en el día, claro, Salud pública, en conjunto, en esos bancos que están llenos, no sin puede decir nada. Eso supermercado. El supermercado grande. Todo el mundo callado. Ese mercado que no cabe una gente más. ¿Me entiendes? Que déjame a los mercaderos tranquilos. Que ahí se mete para allá. <risa> <risa> te mete para allá, te dan un yucasa como el amigo de nosotros. Señores, no, los que, lo que fuera de Checha deben buscar un bajadero a esta situación porque si sí, está subiendo eh, los muertos y, y la cosa es decir que no no está resultando el toque de queda entonces la gente viene de que eh, llegó una, cespa, una, una cepa una una nueva cepa de coronavirus el señor no coja confesado como dicen los, los mayores ¿Eh? esperemos en Dios claro eh, llegó soporte. L llegó soporte. Eh, que, por ejemplo, yo tengo una, una idea de que los bancos es el primer cúmulo de gente que tenemos en la calle. Entonces, vamos a poner los bancos que no abran a las 9, que abran más o menos a las 7 y media, a las 7 y 45, y que cierren casi a las 6 de la tarde, como todas las instituciones, la, las empresas, todo el mundo cierra a las 6 de la tarde y nadie muere. La gente de banco no. También otra solución que le tengo es... Que monten una carpa fuera de los bancos, claro. con dos o tres latos, y que todo el que vaya a servicio al cliente vaya donde ellos, a donde esté la carpa. Claro, no muy bien, gente, muy bien eso. La gente que va a servicio al cliente no tenga que entrar al banco, que solamente entren los que van a caja. Claro, ¿me claro. Y sí, que todo el que vaya a sistemas del banco puedan atenderlo lo, lo afuera, atina, claro, lo atina atina afuera, afuera. Claro, lo atiendan afuera, claro. Y así sucesivamente, y mantener mayor control. Claro, yo no veo salud pública metida en un banco, yo no lo veo metido wow. en los supermercados, yo no lo veo en ningún lado donde hay cúmulo de gente, yo no veo un miembro de salud pública, sino que lo que me manden la grabación claro, no para yo así. echar para atrás mi opinión. Claro, deben buscar un bajadero porque todas esas personas... Y quiero ver ahí. también cuántos doctores de salud pública se montan en la Guaguita y en los carritos públicos para ver si se está cumpliendo la medida de seguridad y distanciamiento ahí, social. Ahí, ahí dejó soporte. El soporte está duro, duro, duro, duro, soporte, duro. Soporte duro. dejó algo ahí, señores. Vámonos. Eh, ya llegamos al final del programa. Lo dejamos con, con varios de los no sondeos vaya, que hemos hecho. Hemos hecho un par de sondeos. Lo vamos Acá, a dejar con eso. Señores, cójalo suave este fin de semana. Nos vemos el lunes. Papá Tarima, la realidad. Ahí está este fin de semana. El otro sí.